Justo como lo esperabas, una van compacta, versátil, con una gran capacidad de carga, práctica y funcional. Así es como se presenta la mejor aliada de tu negocio. La totalmente nueva Chevrolet Tornado Van 2022. Para conocer a detalle los atributos más destacados de Tornado Van, Comencemos por su amplia capacidad de carga de 650 kilogramos y volumen de área de carga de 3.3 metros cúbicos. Ideales para adaptarse a cualquier tipo y tamaño de negocio. Con motor de 4 cilindros de 1.5 litros a gasolina, una potencia de 103 caballos de fuerza y torque de 108 libras-pie, Tornado Van siempre está lista para llevarte a tu destino. Gracias a su transmisión manual de 5 velocidades y su sistema de suspensión delantera MacPherson, podrás conducir con agilidad por cualquier ruta. Además, su gran rendimiento de combustible es óptimo para lograr máxima eficiencia en cada trayecto. En su exterior, Tornado Van cuenta con rines de aluminio de 14 pulgadas, faros de halógeno con ajuste de altura, espejos laterales y manijas en color negro. En el interior de Tornado van encontramos un panel de instrumentos monocromático con reloj digital, dos bocinas y un radio AM-FM para acompañar tu camino. Cuenta con aire acondicionado para darle confort a tus trayectos, un espejo retrovisor con ajuste día Noche y dos portavasos que acompañan sus respectivos asientos en tela con cabeceras ajustables. Tornado Van 2022 te permite personalizar cada espacio con sus kits de accesorios que se adaptan a las necesidades de todo tipo de negocio. En seguridad, la totalmente nueva Tornado Van cuenta con dos bolsas de aire para conductor y pasajero. Frenos de disco en las ruedas delanteras y tambor en las ruedas traseras, con sistema ABS y EBD para brindarte confianza en cada ruta. Cada asiento tiene cinturón de seguridad de tres puntos con pretensores, así como seguros eléctricos en las puertas y ventanas con apertura y cierre manual. También cuenta con alarma antirrobo y llave a control remoto. Gracias por acompañarnos a conocer la nueva Chevrolet Tornado Van 2022, tu mejor opción para hacer crecer tu negocio con cada entrega. Si quieres conocer todos los detalles de la nueva Tornado Van, entra hoy a chevrolet.mx.